En esta serie de vídeos dedicados a desarrollar el proceso innovador mediante ejemplos concretos, en la sesión de hoy nos vamos a dedicar de lleno a lo que son ya las tareas de creatividad, a los grupos de creatividad y la posibilidad de aflorar nuevas ideas innovadoras. Estas técnicas de creatividad las haremos siempre enfocadas, de manera que, partiendo de la reflexión estratégica que hemos visto en sesiones anteriores, y realizada con algunos de los métodos más implantados hoy en día como puede ser el modelo FQM o el modelo de la cadena de valor o el BSC, el Balance Square Card o cuadro de mando o más recientemente para modelos de negocio el Canvas de Osterwalder, de esta reflexión estratégica definiremos entre tres o cinco, cuatro más o menos, no 10, en definitiva, líneas estratégicas de innovación. Por ejemplo, si utilizamos el BSC, podemos, una línea estratégica de innovación, puede ser qué haremos en el nivel operativo de forma concreta para conseguir lo que nos demanda el nivel clientes, que a su vez nos permita conseguir lo que está definido en el nivel financiero. Bien, pues estas cuantas líneas estratégicas de innovación, cada una de ellas, la podemos enfocar para desarrollar ideas desde el punto de vista del producto, del modelo de negocio, del proceso o del modelo de marketing. Y a su vez, cada una de estas líneas de innovación las podemos enfocar a diferenciarnos enfocado al coste o al precio o a la excelencia operativa. De esta forma tenemos un gran abanico de posibilidades para generar ideas de innovación. En este caso concreto tenemos cuatro líneas multiplicado por cuatro posibilidades son 16 que por las tres de diferencia, coste-precio o excelencia operativa ya nos hace un número importante de nuevas posibilidades de innovación. Vamos a suponer para el caso que nos ocupa que una de estas líneas la enfocamos a producto y que queremos además que sea dentro de la estrategia de diferenciación. Podríamos hacerla también y la haremos enfocada al coste-precio y a la excelencia operativa. Para ello nos vamos a centrar en una técnica muy útil, muy popular, muy potente, que es la técnica Scamper. Y vamos a utilizar, por ejemplo, aplicarla a una botella. Normalmente estas técnicas se utilizan ya a cosas que existen. Y se utilizan fundamentalmente para lo que es el rediseño, restilling de, de productos, de objetos. Otra posibilidad sería eh, aplicarla pues, a lo que pueden ser teléfonos, aparatos de telefonía o a cualquier aparato electrónico. Es una técnica muy utilizada en lo que es el pequeño electrodoméstico. La técnica Scamper lleva sus iniciales precisamente a la actividad que desarrollaremos frente al objeto. Por ejemplo, si tenemos la botella, lo primero que haremos es qué podemos sustituir en la botella, algún elemento lo podemos sustituir, estamos rediseñando ya la botella, generando innovaciones, pues podríamos sustituir el tapón por otro, en vez de rosca, que fuera pues un tapón a presión, por ejemplo. Podemos sustituir lo que es esta etiqueta y la podríamos poner en otro sitio. ¿Qué podemos en este caso combinar? Elementos del producto que podríamos combinar entre sí. Pues, por ejemplo, desde la forma, hacerla que tuviera un enganche o una parte más mmm, estilizada para incorporar en la nevera. En el caso de la telefonía móvil, podríamos combinar elementos que a la vez que tuviéramos teclas podríamos tener voz o que pudiéramos tener cables. ¿Qué podemos combinar? sobre lo que ya existe, combinar elementos entre sí. Adaptar. El producto en sí que estamos desarrollando, rediseñando, lo podemos adaptar a un tipo de mercado o a un tipo de clientes. En la botella, recientemente pues han aparecido botellas de distintos tamaños y distintas formas con el objeto de que quepan mejor en la nevera. Por ejemplo, estamos adaptándolo al uso en nevera. Eh, podemos adaptarlo en función del tamaño o la ergonomía a la utilización del, eh, del usuario. Lo mismo en el equipo de telefonía móvil. Lo podemos adaptar, por ejemplo, vamos a suponer que para zurdos. O lo podemos adaptar para niños o para personas con minusvalías. ¿Cómo lo podemos adaptar al mercado o al cliente? ¿Qué podemos modificar en el propio producto? ¿Qué podemos modificar? Hacerlo más grande, más pequeño... Eh, ¿Qué podemos añadir o eliminar? Estamos generando ideas. La P que deriva de la traducción inglesa es buscar otros usos, es decir, lo podemos utilizar para otras eh, funciones, la botella, por ejemplo, la podemos utilizar una vez utilizada, que tuviera una rosca y que sirviera de contenedor, o que pudiéramos utilizarla con otro tipo de cierre para guardar cosas en la cocina, como recipiente para guardar espaguetis, por ejemplo. La E. Eliminar. ¿Qué podemos eliminar en el producto que estamos rediseñando de forma que nos aparezca otro producto? En la línea que hemos definido de diferenciar, o de coste, o de excelencia operativa, ¿qué podemos eliminar? Algo que sobre, algo que sea superfluo o algo que tenga demasiado peso, por ejemplo. Y por último, reordenar. ¿Cómo podemos los elementos o la secuencia de los elementos reordenarla? De manera que nosotros tenemos una botella, y lo lógico puede ser que al cogerla la cojamos así o que la cojamos así entonces, ¿cómo reordenamos el, la función de coger la botella? Bien, todas estas ideas que nos proporciona Scamper las tenemos que desarrollar en un grupo a esto le dedicaremos una sesión concreta y utilizando algo tan tradicional como son nuestros posits de manera que cada componente del equipo va incorporando qué haría en sustituir qué haría en combinar un, y cada idea en un papel. De forma que al final tenemos una gran colección de ideas en cada uno de los apartados que a su vez nos ayudan en diferenciarnos coste-precio-excelencia operativa y así va creciendo. Es una técnica muy potente de participación colectiva en grupo y muy útil para todo lo que es rediseñar un restyling de productos ya existentes y servicios. Se la recomiendo, es técnica muy popular y se puede utilizar en formato juego, de manera que es muy activa para todo el grupo. Muchas gracias.